Antes de empezar con el video, quería decirte que te unirás a mi servidor de Discord, tenemos muchas cosas para que convieras conmigo, podemos jugar Minecraft o Roblox juntos, hasta incluso jugar con todos ustedes, así que ya saben, entren a mi Discord que estará buenardo. hola si tú quieres formar una pc gamer pero no sabes cuál procesador comprarte, pues hoy te diré los mejores procesadores calidad precio de intel y amd y pues eh, gente si si mientras estoy hablando escuchan como un ruido un ruido de viento puede ser mi ventilador de mi pc que pues bueno, tengo que tenerlo prendido, pero hace más ruido que no sé qué. Y eh, si, no, si, no, no si no uso el ventilador, se me calenta mi PC y explotó. Pues bueno, empecemos. Ok, ok, empecemos por Intel. En Intel tenemos procesadores buenos, pero caros. Pero hay algunas opciones calidad, precio que nos pueden servir. Te pide estas dos. intel core i3 y 5 estos procesadores son literalmente calidad precio pero bueno si están en tu presupuesto pues cómpratelos ya que básicamente el intel core i3 tiene el precio de 70 hasta 120 dólares y el intel core i5 tiene hasta de 140 dólares hasta 200 dólares. Mm, yo te recomiendo más entre estos dos. Mm, pues el Intercord y 3 te va bien para jugar Fortnite, al menos a 80 o incluso 100 FPS. Y el CSGO te irá como a 100 y, en, y, y entre 120 FPS. Pero con el Intercord y 5 te irá un poco, irá un poco mejor. Pero se notará mucho más la diferencia de FPS, ya que con este te irá al, el Fortnite a 100, entre 140 FPS o incluso más. Y el CSGO te irá a 130 y entre 150 FPS. Pero esto no lo vas a lograr solo con una buena placa madre, mi tarjeta de video. Tira así. Bueno, depende de la fuente que le pongas a la PC, la refrigeración. Ya sea el líquido normal o lo gráfico que quieres que vaya al juego. Y además que todos los procesadores que estoy nombrando literalmente sirven mucho para stream, para streamar LOL, GTA V, Fortnite, todo ese go. Pero bueno, ahora veremos los procesadores más buenos de calidad-precio Que de hecho AMD ya es calidad-precio Así que vamos con estas dos opciones En esta sección tenemos al AMD Ryzen 5 Y AMD Ryzen 7 sí sí ustedes dirán que porque yo puse un procesador mucho mejor Porque AMD ya es calidad-precio entonces por eso lo puse pero veamos cuánto cuesta a ver si el presupuesto te da el AMD Ryzen 5 tiene de precio de 150 hasta $200 dólares y el AMD Racing 7 tiene de precio de 240 hasta 330 dólares Ustedes dirán como el un poco el precio en AMD, pero eso no importa, básicamente porque en Intel, el Intel Core i7 vale de 290 dólares entre 380 dólares, que eso es un montonazo de, de plata por tan solo un procesador que recibe la información a las de programas. Pero bueno, otros procesadores te corren estos FPS El AMD Ryzen 5 te correría lo mismo que el Intel y 5 en los mismos juegos Pero eso como ya dije depende de los componentes y de los gráficos que hayas seleccionado para la PC O para el juego El AMD Ryzen 7 Fortnite, en Fortnite te correría lo mismo como entre 150 y 800 FPS Um, y el CSGO lo te lo correría como entre 180 y 250 veces pero bueno ya sabiendo todo eso yo concluiría ya este video porque era todo lo que tenía que decirles este video por la gente que no sabe cuál procesador comprarse que sea barato y calidad precio obviamente si tú tienes el presupuesto para comprarte los procesadores caros como Intel Core i9 X-Series X -Series, o 9999k o MDF en 9000 o sea 9600X hazlo, no hay problema si es que te alcanza al peso o sobre al presupuesto hazlo, combate tropezadores pero bueno gente espero que les haya gustado este video la verdad que me es que me encantó hacerlo fue muy entretenido pero bueno no se olviden de compartir Comentar, seguirme y darle like a este video Nos vemos en otro Te